Hola, mi nombre es Adriana Caro Ocampo, presidenta de la Asociación de XLH y Otros Raquitismos México. Esta asociación fue fundada en el 2019 con el fin de apoyar a las familias diagnosticadas con XLH y otros raquitismos hereditarios. Es una entidad sin fines de lucro que tiene como misión la difusión de esta enfermedad poco frecuente para poder llegar a un diagnóstico temprano y certero y así poder mejorar la calidad de vida. ¿Qué es el XLH? El XLH es una enfermedad hereditaria, progresiva y de por vida. Los pacientes con esta enfermedad tienen un nivel muy bajo de fosfato en la sangre a causa de que el cromosoma X ha sufrido una mutación, ocasionando que las personas eh, no reciban el, el fosfato suficiente a la sangre y a los huesos, ocasionando que haya una malformación muy pronunciada en sus piernas. También viene a afectar mucho la salud bucal. Los pacientes presentan mucho absceso en sus encías. Yo soy mamá de una paciente que tuvo una experiencia no muy grata cuando empecé a, a detectar en, en mi hija algo anormal. ¿sí? Los especialistas no me, no me sabían decir qué era, yo le batallé mucho y es por eso que me di a la tarea de formar esta asociación, para así poder ayudar a las familias a detectar a tiempo eh, esta enfermedad rara. ¿sí? Hoy en día en Estados Unidos, se ha aprobado un tratamiento muy eficaz sí, y muy efectivo para, para nuestros pacientes. Antes se trataban con tratamientos convencionales, con, con este, calcio, fósforo, con cirugías, pero últimamente hemos estado viendo que, que el tratamiento este nuevo, que ya está en, en el mercado, eh, ha sido muy efectivo. Es por eso que hacemos este, concientización a nuestro gobierno mexicano para que nos apoye eh, otorgándoles ese tratamiento a todos nuestros pacientes. Además de que es muy caro, pues estamos solicitando también este, que se les haga llegar por medio de su, sus seguridades sociales. ¿sí? Estamos haciendo un censo nacional ahorita, para recabar en la base de datos todos los pacientes que tengan esta enfermedad y así poder ayudarlos a que tengan un diagnóstico preciso y a, y a temprana edad. Uh, ahorita, uh, enseguida, una paciente con XLH dará su testimonio de vida. Muchísimas gracias. Hola, soy Kelly Castillo y formo parte de la asociación XLH y otros raquitismos México. Soy paciente de raquitismo hipofosfatémico, fui diagnosticada a los 5 años después de haber consultado toda una serie de doctores, dado desde que empecé a caminar eh, mis piernas empezaron a encorvar. Eh, mi mamá buscó atención médica en tanto en el CREDELDIF, en el Teletón y en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña pero nadie podía decirnos con exactitud qué era. Al principio me dijeron que sí, era una especie de genuvaro y me recetaron utilizar unas mangueras y un zapato especial, pero no sabían darme un diagnóstico específico. No fue hasta que fuimos a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Pediatría, donde una nefróloga fue la que pudo diagnosticarme con raquitismo hipofosfatémico. Desde entonces empecé el tratamiento de solución de fosfatos, por la cual tuve que ir a la Ciudad de México alrededor de cada mes o cada dos meses, para resurtirme, dado que en la farmacia París era el único lugar donde me la fabricaban. Y tuve que continuar con revisión médica cada tres meses para hacerme análisis de sangre y mantener un control de mis niveles de calcio, fósforo y vitamina D en sangre y orina. Afortunadamente en 2006 llegó un especialista en endocrinología al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y fue ahí donde pude continuar mi seguimiento. En 2010 fui sometida a mi primera estetamía correctiva de tibia y peroné. Un año después se me hizo el mismo procedimiento en FEMUR. En 2014 me admitieron en el hospital Shiners para niños de la Ciudad de México, donde inicié un nuevo proceso de cirugías para alinear mis articulaciones y evitar un mayor desgaste que resultara en la necesidad de usar prótesis después. De 2015 a 2017 me sometí a tres o correctivas más, de las que se obtuvieron muy buenos resultados. Eh, hubo una gran corrección tanto de la curvatura de mis piernas como lo que buscaban los doctores que era la alineación de rodillas y tobillos al piso al cumplir 18 años cuidaba de alta del hospital de la niñez oaxaqueña y también del hospital Shiner's para niños dado que ya era mayor de edad y tuve que buscar en dónde iban a continuar con mi seguimiento dado que de por vida debo de estar en constante vigilancia y control de mis fosfatos y calcio en sangre y orina y me encontré nuevamente con que el, el doctor general del hospital civil de Guadalajara no conocía mi diagnóstico, ni siquiera lo podía pronunciar, jamás había oído de él, yo fue la que tuve que explicarle completamente cómo era y con qué doctor tenía que ir y la interconsulta que yo estaba buscando, ahorita ya estoy nuevamente en, en mi vigilancia médica y continuo con mi tratamiento de cápsulas de fosfato y calcitriol. Para mí, eh, tener esta enfermedad de raquitismo hipofosatémico, una enfermedad huérfana, rara, de la que no mucha gente sabe, ha sido bastante difícil, principalmente porque no hay mucha información. Fue un gran alivio haber encontrado un grupo en Facebook, que es de raquitismo hipofosatémico a nivel mundial, que fue donde conocí a la señora Adriana, eh, y... Iniciamos con este proyecto de la creación de la asociación Precisamente para dar mayor difusión Que se sepa de que habemos personas con esta enfermedad Que habemos pacientes Yo ahora con la asociación he descubierto Que hay más pacientes de los que yo alguna vez había creído Y pues necesitamos apoyo Necesitamos que también se nos tome en cuenta Y que llegue no solamente el medicamento Sino que también podamos tener acceso a una atención médica especializada. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Delta Soto. Soy odontóloga y asesora dental dentro de la Asociación XLH y otros requitismos en México. Mi trabajo lo desempeño directamente en contacto con los pacientes de la asociación que han empezado a manifestar algunas características dentales propias de la enfermedad. Es muy importante estar cerca de los pacientes para poderlos guiar, educar y sobre todo dirigir a recibir un tratamiento dental de calidad de acuerdo a sus necesidades. Otra parte de mi trabajo la realizo directamente con el gremio odontológico ayudándolos a actualizarse, a conocer acerca de la enfermedad, sobre todo sus características y qué adecuaciones debemos realizar en los tratamientos dentales. Al tratarse de una enfermedad poco frecuente, en la cual se ven afectados huesos y dientes, es muy probable que nuestro paciente se encuentre en constante revisión médica y dental. Es por eso que es muy importante que el paciente se sienta cobijado por un odontólogo que sepa cuáles son las características de su enfermedad y le dé la confianza de recibir un tratamiento de calidad. El principal objetivo del asesoramiento dental es ayudar a nuestros pacientes y odontólogos a llegar a, una, a un diagnóstico acertado que nos va a traer un tratamiento de calidad y a eso nos ayudará a tener una mejor calidad de vida en nuestros pacientes. Definitivamente el trabajo en equipo siempre es mejor y me siento halagada al ser considerada como parte del equipo interdisciplinario que necesita un paciente para poder llevar una mejor calidad de vida.